Bueno, buenas tardes. Eh, Trataré de, de resumir en menos de 30 minutos el resultado de dos años de investigación en el tema. El tema se titula la identificación de ataques de denegación de servicios, distribuidos y no distribuidos, hacia dispositivos del Internet de las Cosas, en redes definidas por software. Eh, la agenda del día de hoy es Nos cuatro puntos principales. El primero, una breve introducción al tema, que una intención de poder presentar poder la de este problema. Problema. Número dos, nuestra propuesta de solución. Número tres, los resultados Después, que obtuvimos a partir de los diferentes los experimentos que realizamos y la discusión que llegamos a partir de, y que que a partir de ellos. Y finalmente, las conclusiones trabajo y trabajo futuro que puede ser llevado a cabo y para el seguir en esta área. Bueno, empezando con la introducción y la definición del problema, eh, esta gráfica la extraje a nivel, de a nivel global de un reporte dado por Kaspersky justamente para el segundo trimestre de este mismo año. En cuanto a los ataques de negación de servicio, podemos ver que ha habido un incremento. Para ser más específicos, en la parte izquierda de la gráfica tenemos que la cantidad total de ataques de DOS ha aumentado en ciento. En la parte derecha de la gráfica, pueden ver que un incremento de más de 2X, para particularmente hablando de 202.5% en cuanto al tipo de ataques inteligentes de denegación de servicio, Inteligentes en el sentido de que son más sofisticados. ¿Y por qué ha habido un incremento en cuanto a los ataques de denegación de servicio? Se cree, de servicio se cree y en la práctica lo he notado, que realmente en el arsenal de un atacante los ataques de denegación de servicio son demasiado fáciles de lanzar. Y si vemos la distribución de cómo estos ataques de denegación de de servicios están se basados. Tenemos que la gran mayoría, o sea, de mayoría de ellos están basados en el protocolo UDP el, UDP, el 62.53%. De después la variante la variante de tipo en un 20.25%, TCP 11.4% y en menor a tenemos AERA y HPP, y lo cual nos indica que si queremos desarrollar un sistema basado si en inteligencia artificial, que si artificial pues el dataset o la colección de datos con la que traemos los modelos debe contener tipos de ataques de negación de servicio basados en y bueno, eh, complementando no. también lo que comentaron perfectamente bien, Gustavo perfectamente y Marcelo en la primera plática, practic el Internet la de las cosas está creciendo cosas, y como está, está creciendo, creciendo es una superficie de ataque muy importante anotar Aquí tenemos una predicción con base en mayo de 2022, que para el 2025 habrá cerca de 27 mil millones de conexiones activas de IoT. Y si vemos en la parte derecha de la gráfica, tenemos que el tipo de conectividad principal destaca de la red 5G. Y, la, y si estamos hablando de redes 5G, estamos hablando de redes definidas por software. Entonces aquí hacemos la conexión en cuanto a la importancia de los ataques de negación de servicio con un aumento inclusive de más de 2X. Estamos hablando de IoT, una superficie de ataque que crece considerablemente y estamos hablando de redes definidas por software. Entonces, los objetivos de esta investigación fue, bueno, vamos a seleccionar modelos de machine learning, y deep learning, que en el estado del arte particularmente seleccionamos siete modelos y vamos a desarrollar un IDS no basado en firmas, un IDS basado en anomalías que tenga una actividad de al menos el 95%. ¿Para qué? Para detectar ataques de denegación de servicios distribuidos y no distribuidos hacia dispositivos de la IoT en SDN. Subobjetivos, número uno, analizar el estado del arte para esta selección de modelos. Número dos, manos a la práctica y crear el Smart Intervention System, basado como platicamos en protocolos como UDP, TCP, HTTP. Y finalmente vamos a desplegar el IDS en un entorno productivo simulado basado en el controlador ONOS Mininet con la intención de ver el performance. Y bueno, la propuesta de solución y que ya. Bien, eh, así como comenté sobre la distribución de los ataques de negación de servicio por protocolo, por variante UDP TCP y demás, en el estado del arte en el año 2019, en la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Australia, publicó el Bode IoT Dataset, una colección demasiado importante a partir de la cual se han derivado otros intrusion Detection Systems. El problema con este Dataset es que si bien tiene millones de flujos en cuanto a ataques tiene muy poquitos, cercanos a 10.000 flujos de tráfico normal. Y cuando estamos hablando de inteligencia artificial si nosotros hacemos un entrenamiento multiclase de este tipo, pues nuestro modelo va a tener cierto sesgo o cierto bias hacia la clase mayoritaria. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que el 99% de los datos son ataques y la, el ataque es lo que queremos predecir en nuestro, nuestra clase 1 por ejemplo. Pues falsamente si nosotros medimos el accuracy, nuestro accuracy va a ser mayor o que 99%, lo cual termina no siendo cierto. Hay diferentes approaches para poder lidiar con esto. En nuestro caso hicimos un balanceo de clases, de tal manera que si tenemos cercanos a 10.000 flujos de tráfico legítimo, tráfico normal, tráfico que nos ataque vamos a lograr un ratio perfecto de uno con los demás tipos de ataques basados en TCP, UDP, HTTP, de tal manera que nuestros resultados sean los más justos posibles y logramos en nuestro primer experimento una cantidad total de 36.340 registros que posteriormente extendimos a millones con los datos que queramos y que les mostraremos. Y bueno. En la parte de análisis de estos datos se puede hacer de dos formas, por medio de los logs, los registros, o por medio de features o de La ventaja del uso de los features es que nos permiten responder preguntas específicas. En nuestro caso, hicimos diferentes propuestas de features oscilando entre los 15 y 18 variables numéricas. ¿Y cuáles pueden ser estas? Bueno, contamos con información bidireccional, como la cantidad de source packets, la cantidad de destination packets, la cantidad de bytes entre y destino. También tenemos a nivel agregado eh, diferentes estadísticas como medias, mínimos, máximos, de divisiones estándar de diferentes eh, duraciones de los ataques. Y algo muy importante de por qué decidimos extender no solamente a uno o dos, sino que tres feature sets es porque en uno de ellos no tomamos en cuenta una, un dato muy específico que es el número de secuencia de Argos. Y voy a explicarnos de esto. Supongamos que tú quieres recolectar el tráfico de red. Lo haces por ejemplo, por medio de tcp y tienes el archivo archivo.pickup generado. Esta información a nivel de paquete luego la tienes que parsear a nivel de flujo. Entonces, lo que tú puedes hacer es utilizar diferentes herramientas que hay en el mercado, por ejemplo, y CifroMeter, que es de Canadá. En este caso, los autores del Body data Dataset utilizaron Argos. El único detalle es que tú cuando utilices un parseador de flujos debes tomar en cuenta que puedes generar cierta dependencia si alguien más quiere replicar tus experimentos. Entonces, lo que nosotros hicimos fue bueno vamos entonces, a ver si la variable que, que añade Argus que es estos number, Argus, es importante, es importante o, no. Entonces, o no entonces en los diferentes en los features sets, la diferentes incluimos features o no sets, y también hacemos una inclusión de los no, timestamps de los y ataques, y, los y, ataques. y bueno y este no, trabajo que desarrollamos cuando lo comparamos con, comparamos con el estado del arte así como les platiqué que el boda yoti fue publicado en el año 2019. A partir de ahí tenemos trabajos del 2019, 2020, 2021. Y cuando hacemos una comparativa de nuestro IDS con el estado del arte, tenemos una evaluación a diferentes ejes. Los ejes de la tabla que están en la parte izquierda nos permiten evaluar si el trabajo que se publicó en ese momento hacía un balanceo de clases, si evaluaba modelos de machine learning y si evaluaba también modelos de deep learning, si proponía diferentes features con la intención de bueno ver qué de cierta dependencia de paquetes. Si sí, evaluaba también el time performance, porque no basta con solamente medir el desempeño de clasificación, dígase accuracy, precision, área bajo la curva y demás, sino que también es importante medir cuántos flujos por segundo puede analizar tu modelo, para que en situaciones de ataques de nación de servicio, por ejemplo, cuando recibes mucho tráfico, pues tu modelo pueda recuperar ante ello. Y, y, por último, también sí, la detección que hacía ese intrusion Detection System era a nivel de flujos. Obviamente se puede hacer a nivel de paquetes. Hemos notado que en el estado del arte, en la literatura, existe un uso extendido por hacer una evaluación a nivel de flujos. Y bueno, nuestro trabajo destaca hace por todos estos diferentes ejes comparado a los otros siete trabajos, hace un comprehensive o una forma de experimentación más extensa, donde no solamente evaluamos modelos de Machine Learning como uno lo hace, sino que también evaluamos modelos de Deep Learning. Muy pocos trabajos en el estado del arte para ese momento solamente otra parte de nosotros evaluaba el time performance, es decir, el average de la cantidad de flujos por segundo que puedes analizar. También si sí proponías diferentes feature sets, que podemos ver que hay trabajos que no lo proponen, y así sucesivamente. Y bueno, después de la lectura de todos esos artículos, como les platicaba, se creó un nuevo dataset eh, llamado LATAM Video IoT en colaboración con la Universidad de Antioquia de Colombia, Medellín. ¿Y por qué se creó esto? Porque si bien el IoT es trending, es un tema nuevo. Si queremos hacer research o práctica en este tema, por ejemplo, en Data Science o en inteligencia artificial, no tenemos la cantidad suficiente de colecciones de datos públicos para poder llevar esto a cabo. Entonces, Tomando en cuenta ese gap que hay en el, en el estado, lo que nosotros hicimos fue, bueno, vamos a montar un testbed para poder lanzar ataques de negación de servicio y vamos a recolectar la data y vamos a ponerla a disposición de todos. Entonces, en esta arquitectura que pueden ver en pantalla, tenemos dispositivos IoT físicos que atacamos justamente en el círculo azul que aparece más abajo. Tenemos como víctimas dos Google Home Mini. Tenemos un foco inteligente, una regleta inteligente también tenemos un dispositivo IoT un dispositivo simulado de como de es el simulado, caso de un termostato, un termostato utilizando NodeRed y tenemos data real tenemos de clientes reales de una, de, de, una de, de, de una compañía de ciberseguridad de Colombia que consumen Colombia que datos que consumen servicios de una red productiva entonces productiva. En, pocas en pocas palabras el video de IoT es una nueva colección de datos publicada recientemente basada en dispositivos IoT físicos y también en tráfico real de una red productiva y bueno cuando comparamos nuestro dataset con el estado de lo que hay, por ejemplo, cuando lo comparamos con el Bode IoT del año 2019, el Tone IoT, que es para industria IoT que se publicó en el año 2020 por la Universidad Nueva Gales del Sur, y cuando lo comparamos con el SIC IoT que se publicó en Canadá justamente en agosto de este mismo año, notamos a partir de, por ejemplo, diferentes ejes. Si ese dataset presenta información a nivel de flujos o no, si presenta los archivos Ground Truth, a lo que me refiero aquí es tú puedes tener los diferentes eh, CCBs y está excelente puedes hacer analítica con ellos pero por qué no también tener los puntos picas de tal manera que tú puedas después utilizar tus propios esparciadores de tal manera que no dependas de lo que alguien más hizo y tú puedas comprobar diferentes hipótesis también tenemos dispositivos físicos como comentaba tenemos ataques de generación de servicios tenemos distribuidos lo cual nos llamó la atención porque los, por ejemplo el IoT que se publicó recientemente en agosto de Solamente tenía ataques DOS, no tenía DDOS, y DDOS es muy importante para que puedas considerar amenazas provenientes de diferentes direcciones IP. Tenemos tráfico real de clientes externos consumiendo servicios de una red productiva y, bueno, la cantidad de atributos y una cantidad también de atributos. Y para la versión de DOS de nuestro LATAM de ir a ese, vamos a llamarlo LATAM para que sea más corto el nombre. Para nuestra versión de DOS nosotros al final obtuvimos más de 30 millones de registros. Cada registro es un flujo. Para la parte de DOS obtuvimos casi 50 millones de flujos. Y como tenemos cercanos a 800 mil flujos de tráfico de clientes reales, tráfico legítimo, pues hicimos una un approach idéntico con el igual que con el BODAYOT en cuanto al nivelado eh, de, las de las clases y logramos un ratio perfecto a uno excepto por ejemplo en el HTTP donde se ve un, que un hay muy poquitos datos ¿y por qué es esto? porque en los ataques de negación de servicio tú puedes tener los clásicos que todos conocemos que son los high, high rates, rate, que son los de alta, y alta, alta tasa y los low, low rates. Rate. Los alta tasa funcionan de tal manera que el ataque se transmite de manera continua pero los low rates son pulsos de manera periódica entonces de esa manera digamos que si estamos lanzando un ataque por 10 minutos, pues el high rate va a tener mucha más data que un da ataque que va solamente con puntos, poco a poco. De ahí que el tráfico de HTTP sea menor, si bien eh, esto, esto como quiera nos ayudó mucho para el trabajo de identificación. Y bueno, para la versión de OS para la nosotros entre nuestros OS, modelos de inteligencia artificial, de inteligencia eh, artificial tenemos 2.407.000 flujos y para la parte de DOS tenemos ya los cercanos a 2.430.000. DOS, y bueno, otra parte de este trabajo será pues hacer el despliegue en un entorno productivo, ¿no? simular todo esto. Entonces tenemos una arquitectura SDN. Aquí les muestro un marco conceptual, un framework modular de SDN en el que tenemos, por ejemplo, nuestro módulo de prevención, el cual se encarga de que una vez que identificas una amenaza vamos a mitigarla. Tenemos el módulo del dispositivo SDN que es el que queremos proteger y tenemos de la parte derecha, junto con la flecha roja, tenemos el módulo de identificación. Este módulo de identificación es justamente el que estoy hablando, en el que si nos velozamos un poco lo que hacemos es recibir un JSON con los parámetros del flujo, las 15 y 18 variables que habíamos platicado, el modelo que el administrador del sistema dice que quiere usar para que clasifique ese flujo, el nombre, por ejemplo, de decision tree, random forest, render un recurrente. Y nosotros retornamos una respuesta JSON de tal manera que se pueda saber si ese flujo es normal, ataque, y también la tupla de cinco valores que definen un flujo, que es el source IP, destination IP, puertos de origen y destino y el protocolo de la comunicación. De de Visto de aplicación. manera implementada, tenemos esta arquitectura tenemos esta donde es una arquitectura híbrida donde contamos con dispositivos y físicos y simulados, físicos y simulados para, la para la parte del controlador. De controlador. Usamos sonos. En un servidor usamos físico un montado servidor en la Universidad Antioquia Medellín, donde este controlador la Yorkia, tiene la dirección local si tenemos, tenemos dispositivos simulados usando mínimos. Uh, tenemos dos switches. Cada switch tiene uh, conectado, cada cuatro cuatro conectado cuatro dispositivos. Tenemos dos servidores corriendo un servicio TCP en el puerto 5001. Y tenemos las máquinas atacantes y las máquinas de tráfico normal. Y la parte pues, interesante sobre los resultados, aquí solamente les muestro los resultados del decision tree. Evaluamos siete diferentes modelos, tres de machine learning, cuatro de deep learning. Por mencionar, para la parte de machine learning, árbol de decisión, bosque aleatorio, máquina de soporte vectorial. Para la parte de Deep Learning, redes neuronales recurrentes, perceptor multicapa, GRUs y Long Short Term Memories o LSTMs. Entonces, de todos estos siete modelos, aquí les presento los resultados que obtuvimos con el Bode IoT. Los mejores fueron utilizando el Decision Tree. Si bien los otros no fueron mejores que Decision Tree, realmente la diferencia es entre 1 y dos puntos por porcentuales. No es, no es demasiado. Realizamos clasificaciones binarias y multiclase. Las binarias nos permiten detectar si es ataque o no ataque pero las multiclases nos permiten detectar, bueno, este ataque pertenece a este protocolo. Entonces, no solamente estamos haciendo detección, sino que también estamos haciendo identificación. Eh, podemos observar que nuestro menor error fue del 99.86% para la parte del performance, el, el average de flujos por segundo, tenemos que al menos se hizo un por segundo, en nuestro modelo podía procesar 29.452 flujos, lo cual comparado, por ejemplo, con un, con un testbed en una universidad de Brasil en colaboración con unos colegas de España, ellos veían en su flow collector solamente 500 flujos por segundo en días normales, 1681 flujos por segundo en días de alta tasa, lo cual eh, aquí podemos ver un gran, un gran outperforming de esto. Y bueno, para el ATAM tenemos experimentos con el árbol de decisión que fue nuestro mejor modelo de Machine Learning y nuestro perceptrón multicapa que fue nuestro mejor modelo de Deep Learning y podemos ver que obtuvimos un resultado de al menos el 98.83% y para la parte de flujos por segundo, al menos nuestro peor modelo puede detectar 9.764 flujos por segundo. Y ya que hicimos el despliegue, este cura sí baja, pero vamos a ver qué tanto baja. Realmente llegó al 94.6%. Obtuvimos una precisión del 100%, un recall del 91.4% y un F1 score del 95.5%. Traducido todo esto, Traducido nuestro todo sistema, IDS, sistema IDS basado en el Bode IoT y en el ATAM, desplegado en la SBN. Detectó el 91.406% de los ataques, 100% de los ataques que detectó, los detectó bien y no clasificó mal el tráfico legítimo. Eso es muy importante para nuestros usuarios porque no quieres bloquear a una persona que no es un atacante. Uy, se fue más adelante esto. Hacerle para atrás. Y bueno, aquí, aquí tenemos screenshots de cómo corrían este, este IDS en el entorno. En la imagen de arriba podemos ver que el 98% de las comunicaciones cuando lanzamos nuestro ataque fueron interrumpidas lo cual fue un ataque que consideramos exitoso. Para la parte de abajo podemos ver cómo detectamos tráfico normal y tráfico de ataque y la tupla que les comentaba. De hecho aquí tenemos el cuadrito en color rojo del lado derecho donde podemos ver diferentes source IPs que detectó nuestro IDS lo cual representa ataques distribuidos y como parte de las conclusiones en cuanto al modo IoT, con los tres diferentes sets que propusimos obtuvimos una accuracy en promedio mayor que el 90, arriba del 99% lo cual consideramos que es eh, acorde para poder hacer un despliegue en entornos productivos también inclusive haciendo análisis binario en cuanto a tráfico normal y solamente un protocolo de DOS, por ejemplo tuvimos 100% a través de todas nuestras métricas para para el ATAM Dataset, consideramos que esta colección de datos es nueva en el estado del arte. Está basada en tráfico de clientes consumiendo servicios de un entorno productivo, también en ataques realizados hacia dispositivos físicos de la IoT. Realizamos diferentes clasificaciones binarias y multiclase, obteniendo un accuracy promedio del 99.96% para DOS y un 98.87% para DOS. Y cuando combinamos el Atan con el bot, aumentamos a más de 2.400.000 millones mil flujos. Tenemos inclusive aquí, del 99.99% para el decision tree con la clasificación binaria de DOS. Y del despliegue que hicimos de todo este IDS con estos datos en el test BDSDN, observamos que en el estado del arte hay muchas muchos despliegues 100% virtuales en el que quizás el controlador Onos, Ryu, el que se utilice, lo utilizan, lo despliegan utilizando solamente Docker. En nuestro caso, eliminamos Docker completamente y corremos el servicio de Onos como Linux Service en una máquina que corre Ubuntu. Entonces tenemos esa parte híbrida que si queremos hacer ya un despliegue 100% físico, el único componente a eliminar pues, sería Mininet. Y podemos decir que nuestro IDS se comporta fuertemente donde el 100% de los ataques que detectó los clasificó bien, detecta arriba del 91% de los ataques y lo más importante es que no clasifica mal el tráfico legítimo. Y bueno, este trabajo puede ser extendido comunicando nuestro módulo del Intrusion Detection System con un módulo para la prevención. Más específicamente hablando, este se va a encargar de la mitigación y lo que les comentaba, eliminar mínima eh, para poder hacer un despliegue 100% en física. Y esta que suena más como una invitación, ya tenemos el Latam video de SIUT publicado. Sería muy interesante ver qué hace sus equipos de science de, de, de inteligencia artificial con estos nuevos datos que consideramos que van a ayudar mucho a nuestra comunidad. De hecho, nos sentimos orgullosos de haberlo nombrado LATAM video de SATUT porque universidades de Australia, universidades de Canadá son las que dominan en el tema. Y aquí en, el, en nuestro caso, Tecnológico de Monterrey en México y la Universidad de Antioquia en Colombia, decidimos pues darle ese ese papel a Latinoamérica, ¿no? Y bueno, por la parte del apéndice, este trabajo ya ha sido publicado en dos revistas científicas. De la parte izquierda pueden ver el QR para que descarguen el artículo que publicamos en Sensors, la revista del MDPI. Y en la parte derecha, un artículo que de hecho nos acaban de aceptar la semana pasada para publicación en el de preacces. Le bueno, voy a dar siguiente. Y eh, el dataset puede ser descargado utilizando este código QR. Los dirige a la página de datasets del IEEE. Y bueno, de hecho, agradeciendo públicamente, este proyecto fue financiado parcialmente por Frida, el Fondo Regional para la Innovación Digital en América Latina y el Caribe, y también parcialmente por la red CITED. Y pues gracias. No sé si tengamos alguna pregunta. Eh, tenemos tiempo para dos preguntas. Tenemos una acá en el Q&A. Tenemos aquí Q&A y tal vez después otra remota. Tenemos una pregunta en el de de Enrique Godoy. Felicitaciones por la presentación. Hemos estado hablando mucho sobre el protocolo IPv6 esta semana. Inevitablemente los dispositivos los IoT tendrán estas direcciones configuradas. ¿Consideras esto una nueva amenaza? ¿O todavía no hay ataques de en IPv6? ¿O no estamos considerando esta nueva posibilidad? Muy buena pregunta. De hecho, justamente esta misma semana hemos visto mucho sobre la migración a IPv6, particularmente siento que no siento, sino que también considero con base en lo que he leído que si bien es un tema completamente nuevo, aún no realizamos investigación hacia ese tema que indudablemente va a ser víctima porque aún estamos en los pininos o en los principios con los otros temas como es el IoT, inclusive IPv4, diferentes servidores de servidores web. Entonces, dicho rápidamente, Va a ser víctima, pero solamente ahorita estamos haciendo investigación en diferentes universidades, en otros temas, inclusive de IPv4. Creo que no funciona el micrófono. que micrófono no está funcionando. Bueno, muy, José, muy, muy buena tu presentación. Bien, presentación. Gracias por la investigación, el desarrollo y también por la producción. Seguramente será muy útil para el mundo de la, de la será muy útil para el mundo Mi pregunta es la siguiente. José, eh, seguramente, amigo, como vos mencionaste, con los ataques de BOS están dirigidos normalmente a nuevos ¿cierto? ¿Has considerado de ampliar su trabajo hacia otras redes que no son IP normalmente por ejemplo las redes de LPWAN como Loras 6 o inclusive por ejemplo, no sé otro, inclusive Loras de bajo alcance como son 8.2, 15.4 Sí, de hecho eh, es parte de lo que se quiere realizar, que se porque como comentas, y, como si nos remitimos diz, a la gráfica con lo que tenemos al inicio, hay diferentes, al inicio, diferentes tipos de conectividad, no solamente no son las redes SDN como ahorita lo habíamos SDN, visto, vimos. entonces sí, es, es claro y es una, claro, necesidad, y una necesidad extendernos a los tipos de redes y pues nosotros encantados de, de, cualquier nos de, cualquier de cualquier colaboración bem. que pueda resultar. Hola, Eduardo Cayupe de Lima. Eh, tengo una consulta. Es sobre las investigaciones que se están haciendo de IOT si ya existe digamos, parámetros o código o comportamiento que ya se estén usando, por ejemplo, para proteger dispositivos en IoT porque todos dispositivos siempre se conectan a las redes locales de casa. a veces se si pueden escuchar o poner video y a veces el si atacante no, puede estar en nuestra propia red nosotros lo podemos saber. ¿Cuáles serían este, las opciones para poder crear un sistema incluso basado en É, anti intrusos um com base no um comportamento dispositivos conectados IoT, com o IoT. Sí, dicho rápido, no tengo el nombre ahorita de las marcas, pero déjame que lo puedo presentar de otra manera. Cuando tú quieres hacer una detección, en este caso, de cualquier dispositivo, puedes hacerlo basado en host o basado en red. Basado en red es como el que presenté. Basado en host, en el caso del IoT, es complicado porque los dispositivos del IoT son muy diversos, tienen una memoria limitada, tienen una capacidad de compuesto también limitada. Entonces, normalmente lo que vas a encontrar son soluciones basadas en red. De hecho, también complementando lo que habían dicho eh, más, eh, los ponentes de la plática pasada, es que existen una gran cantidad de fabricantes del dispositivo de IoT, que existen muchos estándares que no nos logramos poner de acuerdo. Entonces, por ende, hay diferentes soluciones para los diferentes tipos de estándares. Entonces, sí, eh, es muy complicado que encuentres a lo mejor un enfoque basado en host. Pero puedes encontrar no, un enfoque basado en red, y estoy seguro base, que vas sí, a encontrar você muchos encontrar en encontrar el mercado. Gracias. Rede, no. certa, no mercado. Bueno, gracias un comentario con respecto a la última pregunta si bien como dijimos nosotros que hay muchísimas instituciones que hacen protocolos pero eh, y dentro de la seguridad también pero eh, estamos viendo no es cierto? que eh, ya el IETF está haciendo protocolos para, eh, de, para seguridad y la misma, los mismos protocolos que se usan en internet general se están llevando a lo que se llaman las, las redes construidas. las redes pequeñas como vos ¿Pero para que esos mismos protocolos de de seguridad puedan caber en los de seguridad y dar seguridad, por lo menos sobre los paquetes de la red. O sea, Exacto. Gracias por el comentario. Muchísimas gracias. Entonces, Genaro, lo despedimos con un aplauso, por favor. para está el cierre de esta presentación. Gracias.